Hola wow, a todos, bienvenidos a mi canal, soy Le Pintora y aquí estamos con otro capítulo más de Pokémon Master. <ríe> Hace unos cuantos días que no subo nada y es porque he estado trabajando y bueno, trabajando, he estado haciendo un curso para poder trabajar en un, en un local y claro, he tenido muy muy muy poco tiempo. Entonces quiero darles y enseñarles la nueva información que ha salido al respecto en Pokémon Go recientemente. Aunque ya muchos sabrán de ello. Eh, para empezar, vemos que ha empezado un nuevo evento de desarrollo de tipo fuego. Eh, para poder subir y elevar vuestros jugadores, vuestros entrenadores al máximo nivel. Están súper bien, ahora veremos un poquito. También aparece el eco de reclutamiento destacado. En este caso aparece también eco y cindas Vamos a ver si lo consigo, porque... Si sí, en offline, sin estar grabando, voy y consigo balance. Esto es de loco. Pero bueno, esta está ahí. Después también veo que se ha actualizado el, el reto, el reto X de, de Sachiko. Que también lo tenemos por aquí. Eh, han habido una serie de errores, los cuales han solventado. Está muy bien. En este caso había un error en la explicación del movimiento. No hay muro que se me resista, de Linu y Amaura. La verdad que no sé si lo tengo, no lo recuerdo. <risa> y ha empezado un nuevo modo de entrenamiento que se llama Portablero de Piedra Compi. Esto es que mientras estamos, estamos combatiendo, cuando hacemos un movimiento compi, se nos va a activar como este, este dibujito, que son unas piedras. Que si tienes 5 de cada personaje, pues puedes mejorar las habilidades de este. Puedes ponerle más ataque especial, más defensa especial, más PS. Vamos, ahora, veo, ahora vamos a ver un ejemplo de uno que he conseguido subir un poquito. Pero bueno, que no es siempre. Es solamente cuando te salga que eh, hay un orbe que puedes desbloquear. Problemas con las misiones. Ya todos los han resuelto. Está todo muy bien. Y mensaje del equipo de Pokémon Master. ...que nos avisa del tablero compi y cómo funciona, disponibilidad y demás. Eh, además nos avisa de que va a haber un, un evento legendario a finales de enero. Hay que estar atento. Y bueno, vamos a ver quién, quién será. Por lo pronto dice de modo que durante el evento legendario aparecerán muchos oponentes vulnerables a los ataques de tipo roca. De modo que te recomendamos fortalecer parejas compis como Brock, Tyrannitar... Lino y Amaura, ah mira, ya sé quién es <ríe> No lo no recordaba Pero bueno, hace muy poquito teníamos los eventos de, de desarrollo Entre los cuales también estaba el de Roca Que venía muy bien para fortalecerlo Entonces vamos a poder usarlo eh, Vemos también unas imágenes del juego Todavía no son definitivas No se puede ampliar Pero bueno, que ahí está. Fiesta de los seis meses Esto, esto no lo había leído, pero bueno la residencia de batalla. La residencia de batalla hará su esperado debut en la isla de pasio. Hmm. Se vienen cosas buenas. Porque residencia de batalla. Me imagino que será todavía para mejorar aún. Actualización de los nuevos de los eventos ep episódicos. Vale. Una sorprendente pareja. Compi llega a la isla de pasio. Llegará una pareja de compis muy especial a Pasio, acompañada de una serie de misiones de desarrollo exclusiva. Para hacerte con ella solo tendrás que iniciar sesión si utilizas esta pareja de compis para completar varias aventuras y podrás superar además nuevas misiones. Pero ¿Quién serán estos misteriosos compis? Montones de Pokémon listos para evolucionar, menos mal porque hay algunos que necesitaban evolucionar. Más contenido en la historia principal, bien, eh, van a añadir los capítulos desde el 22 hasta el 24 en la historia principal... A medida que la historia principal eh, avance en pasos, se unirán aventuras nuevos compis. Bien, bien, bien, bien. O sea, vienen cargadito. Y bueno, ya nada más. Vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a meternos aquí en la aventura y vemos los eventos. Aquí tenemos el evento de desarrollo, de criatura que es de fuego. La criatura que se nutre del sol todavía está activa y los dos campeones todavía está hasta el día 22 y la de desarrollo de fuego pues estaría hasta el día 30 de enero ya yo hecha, he hecho esta no me ha costado mucho vale, pero también es por el equipo con el que voy yo voy con ellos y los estoy mejorando mm, tengo a, a Lisa, tengo a Candela y tengo a Torchic eh, no voy a hacer ejemplos y demás simplemente era para que lo viera. y también está en modo multijugador Llevo un ratito jugando nada más y solo he puesto el modo difícil ya iré haciendo el resto. También nos dan recompensas para mejorar a Candela, para mejorar a, a Fausto. Y bueno, más o menos esto es lo mismo que nos daba con Sol Galeo. Tenemos 21 días para canjear todos esos, todos esos vales. Vamos también al, aquí a Equipo y tenemos Tablero, tablero Piedra Compi. En este caso, yo como estuve haciendo el evento de desarrollo, pues he cogido a Cam, aquí a Lisa y he mejorado un poco el emboar. O sea, en un principio solo te viene el del centro y todos aparecen en blanco, donde puedes ir poniendo. Y justamente a mí me habían dado piedras de, de emboar, 5 eh, cinco, cinco piedras de estas, y lo utilicé para mejorarle el ataque, solo para probarlo. Me imagino que cuando las la desbloquemos todas, a lo mejor aparece una segunda capa Por eso que se puede ver en grande y demás Entonces, tiene toda la pinta También, cuando juguemos en modo Multi Pues nos dan los Orbes Compi Multi Que los puedes cajear por, por, por Orbes de quien tú quieras eh, En este caso necesitamos 10 para que nos den uno más entonces ahora mismo solo tengo dos porque como dicho he hecho muy poquito Pero bueno, que está ahí, es una, una mejora más que han hecho y me parece estupendo ¿Qué vamos a hacer hoy aparte de dar toda esta información? Pues vamos a ir a reclutamiento Porque yo quiero a este hombre que no lo tengo, Ya no tengo a Echo y a Cyndaquil Y me vendrá genial, ya tengo a Cynthia, ya tengo a, a Lance por cierto, miren todos los puntos que conseguí que solo no conseguí mucho Así que vamos a ir a por él Tengo 5.279 mm, Me voy a arriesgar a hacer una multi Venga Además, he comprado algunas joyas, ¿vale? Porque me he quedado sin ellas y he comprado unas cuantas para, para el vídeo de hoy Vamos a probar A ver si hay suerte Uy. <ríe> Parece que no, que no va a haber suerte Venga, Vamos a ver quiénes son Ahora sus apuestas Deja el comentario A ver cuál que re Que me va a salir Y Sachiko También Surge Este nunca me acuerdo Yo le digo El del Kriogonor El de Este tampoco me acuerdo Loto Blanca A ver Dime cómo se llama Por favor <ríe> No me dices la del Nosepass Otra vez Surge Otra vez Loto mira bueno Al menos va mejorando este era roco ¿no? Pues nada Está casi uh, Vamos a hacer No puedo hacer otra, otra tirada de 3000 No puedo Así que vamos a hacer unas tiradas de reclutamiento compi Individuales, unas cuantitas Venga, ¿hay suerte? ¿Creen que van a haber suerte? Digan, primera tirada sí, si es que sí. A ver, ¿ya lo escribieron? Venga, vamos a por ello. y No. Ah. Pues nada. No tengo suerte. En, cuando grabo con ustedes no dejo suerte. Que no es que ustedes no me den suerte. Sino que no tengo suerte en general. Venga, segunda tirada sí, segunda tirada no. Ya lo dijeron. Venga, vamos. Y, bueno. Uh, Por cierto, ya hay, hay veces que la animación no sale como especial y sí sale un, un, un entrenador especial. Bueno, en este caso no. Eh, vamos a hacer otra más. Yo creo que las voy a gastar todas, eh. Creo que las voy a gastar todas en intentarlo y si no se puede, pues quizás más adelante. Otra tirada más Tercera Décimo, tercera Vamos a ver quién lo da Ah, bueno, vale Ok Venga, otra más Sí Vamos a gastarnoslo todo Eco, eco Eco me vas a dejar sin, sin diamantes, eco Venga otra vez ahí. vamos nuevamente a ver si hay más suerte ahora mm, tampoco Venga. vamos a ir avanzando un poquito más rápido vamos a intentarlo nuevamente nos queda 779 joyas vamos para allá tampoco Uy, uh, qué mala suerte Y me queda la última tirada Venga, en esta última tirada Te voy a dejar un poquito de tiempo Para que me digas ¿Quién me va a salir? No a vale hacer trampa No mires primero el vídeo Y después lo escribas Que te he dejado tiempo Venga, ¿ya lo escribiste? ¿Ya lo mandaste? <ríe> Bien Pues venga, vamos a ver Qué nos sale en la última tirada Uno, dos, tres Ya... Yeah. ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Por idófono, dímelo ya. Mm, rica, pues yo jamás hubiese esperado ella pero bueno. Bueno, vamos a irlo dejando por aquí. Y, y ya, quizás, si tengo tiempo, cuando salga de, de, de este currito. De este curso que estoy haciendo Y si hay suerte empezar a trabajar Pues ya miraré a ver si me da tiempo De volver o seguir con estos vídeos Que la verdad que me está gustando eh, que, Y además espero que a ustedes también les guste Si es así, dale like Si todavía no estás suscrito Puedes suscribirte aquí abajo a la derecha Y también hay una, camp una campanita Para que te avise de todo el contenido Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós